Niño no es pequeño que niños adolescentes y pierdo el sueño de ser futbolista Pero a veces cuando le pasan el balón lo demuestra en la pista Que se junta con gente mixta Los problemas el dinero le despistan Pero quiere ser el primero en la lista oh, oh, oh. Que vive entre chicos Pobres pero no pobrecitos A la policía le tiran puitos En la pared lo tienen escrito Que en miedo solamente Cuida. Y no le gustan los intrusos. Los intrusos. Pochi va a todo acabar recluso. En vez del R, es un mundo que tú no ves policías te molestan, pero solo es por interés Te buscan por una, y luego ellos te clavan tres Eso luego no te lo crees, eso luego no te lo crees Porque él la de las calles, de las calles, sus modales si Y lo lleva en la sangre, y en su mesa comerá Lo que con el pasar. Se lo juro, no está hombre A su familia nadie la nombra Que quería ser Messi Y acabó en comisaría Para él nunca fue muy fácil y tampoco una tontería Lo investigan solo por la pinta Pero él nunca la pinta Y tiene a la policía Corriendo como en una cinta Porque él es un MDL